Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Daniel González de su canal Mexcan Bueno amigos, este hoy les quería compartir cómo me fue en el examen CELPIP pues me fue de más o menos a mal <risa> pero ¿por qué me fue más o menos a mal? porque saqué 6 en todo menos en la lectura bueno ¿Cómo sé que saqué eso? Porque ellos te mandan una carta. Como esta. Un sobre. Con los resultados. No sé por qué te mandan doble. Pero te mandan doble resultado. Aquí está el reporte. Te ponen este, la fotografía. Etcétera. El, la fecha en que lo tomaste. Y bueno. Miren aquí. Quizá que 6 en, en escuchado, listening, en lectura M, ahorita les digo qué significa M, en escritura 6 y en speaking 6, y afirmado por la institución, su sello de validez, etc. No estoy muy seguro si esto es válido en todo el mundo o solamente Canadá. Yo quiero que pensar que es válido en todo el mundo, puesto que es un examen oficial. Y aquí te mandan este, qué significa cada uno de los puntuajes. Te mandan que el máximo nivel es 12 y el pésimo es ninguno, que es 1. ¿Y qué significa M? M es, se puede decir que sería 0, 1 o 2. Se puede decir que en lectura casi casi lo reprobé. ¿Y por qué me fue tan mal la lectura? Realmente no sé leer inglés, no, sí lo sé leer Créanme que sé leer muy, mucho inglés El problema que tuve en el examen Y fue algo que les comenté en un video que les, les compartí Es que tenía sueño, no había dormido bien, estaba nervioso por el examen No había dormido lo suficiente Y en el examen pues estaba... Eh, parpadeando, me estaba durmiendo, estaba así, imagínense nada más, entonces la parte de lectura que tienes que poner toda tu atención, este, pues nomás veía los, los, estos, los textos borrosos y, y pues obviamente mi concentración no fue la máxima y ahí están los resultados, pues ni modo, ya gasté 300 dólares, que es lo que cuesta. Bueno, cuesta como 280, no me acuerdo, la verdad. Pero ya con impuestos, con taxes, llega a los 300. Es un poquito más barato que el IELTS. Y según eso, es más eh, fácil que el IELTS. Pero yo creo que no. Yo creo que este también es, eh, es casi lo mismo que el IELTS. Pero bueno, es el examen que se toma aquí en Canadá para la residencia. En futuros videos, ahorita me voy a poner a hacerlo porque hoy tengo día libre. Este, voy a subir cómo es el examen IELTS para que ustedes vean con capturas de pantalla. Bueno, con grabación de screen screen recording, eh, grabación de pantalla. Para que vean este, cómo es el examen, cómo es el formato. Para que se den una idea cómo es y, y, y, y mis recomendaciones, qué es lo que ustedes deberían de ponerse a estudiar. ¿Ok, amigos? Y bueno, pues, les mando un abrazo a todos. Que estén bien. Adiós.